que eso no está contemplado, ninguna ley dice que tú puedes meter una ruta de premonización que no tú has visto eso, más ellos están quitando los pasajeros de nosotros, estamos a menos de una esquina de la ruta A es la Junta de Vecinos que nos ha convocado a nosotros, para nosotros lo apoyemos, nosotros como ruta lo estamos apoyando, sencillamente ruta A1 y ruta A2 supuestamente la ruta B que está a menos de una esquina de la ruta de nosotros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 Y nunca se había presentado en ninguna urbanización hay ruta de, de, de Guagua de transporte público, en ninguna. Entonces, ¿por qué la, la de aquí tiene que suceder eso? ¿Quiénes la proponen esa ruta? ¿Eh? ¿Quiénes la proponen esa ruta? Eso lo proponen, eh, yo no sé si es. ¿Cómo llama? El es que siempre está defendiendo Jacinto Rodríguez Villa, ese que siempre dicen que está eh, al frente de eso. Hay que dar las órdenes, pero nosotros no ponemos rotundamente. Bueno, de conformidad con la evaluación que ha hecho la Federación de Estudiantes Dominicanos y el propio recinto eh, la circulación de una ruta que pueda hacer contacto con el recinto por la parte donde están operando esos minibuses y otra incluso que se puedan extender, por ejemplo la que termine en el sector San Martín, ojalá pudiera hacer contacto con, con el recinto por el lado de la Villa Olímpica, eh, viene a favorecer evidentemente a los estudiantes, tanto abaratar el costo de poder llegar al recinto que en ocasiones tienen que tomar para... Llegar por ejemplo de la salida de Santo Domingo para poder arribar al recinto de la salida de Santo Domingo tiene que tomar dos vehículos. Nosotros pensamos que debe hacerse una, un consenso entre los sindicatos eh, pensando en favorecer a los estudiantes, porque aquí es que está la principal fuente de producción de ellos y no pueden por beneficiarse un poquito más o un poquito menos en lo inmediato porque al final todos van a salir beneficiados, eh, impedir que los estudiantes puedan llegar con mayor seguridad, que no tengan que eh, abordar un segundo vehículo en la avenida Libertad en horas de la noche, cuando tienen la posibilidad de abordando un solo transporte público llegar a sus hogares. De manera que nosotros sugerimos a los conductores, a los sindicatos, que deben ponerse de acuerdo porque la universidad, los estudiantes se ven favorecidos con el establecimiento de rutas que puedan hacer conexión con el recinto. Nosotros tenemos aquí 17,245 estudiantes de grado en este semestre y estamos tomando medidas para que el flujo vehicular en la zona universitaria se agilice, lo que lo va a favorecer a ellos, que a veces permanecen 10 y 15 minutos y 5 minutos en un tapón, cuando el flujo vehicular sea más ágil, van a poder hacer más recorrido con pasajeros, de manera que no pueden estar pensando en pequeños, deben pensar en grandes, esta es una zona de de mucho auge en términos de desarrollo, eh, no solo por la universidad, sino desarrollo comercial, desarrollo urbanístico. Se proyecta la construcción de un gran hospital en la zona y los conductores van a tener eh, muchas posibilidades eh, de producir y de ganar dinero. Eh, circulando en torno a nuestros recinto, pero no pueden desfavorecer a los estudiantes que vienen a esta universidad haciéndolo duplicar el costo del pasaje para poder venir a recibir docencia.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 de la libertad van a luchar, nosotros vamos a luchar para que esa ruta sea implementada por esa vía, ya que sabemos que primero, la Junta de Vecinos que están en esa zona, en su gran mayoría, están de acuerdo de que esa ruta pase por ahí con excepción de una y que lo expresó de manera responsable en una reunión que se sostuvo aquí en la universidad, pero nosotros entendemos que las calles son libres y que todos tenemos derecho a transitar, de la misma manera que esa ruta pasa por esa área de la urbanización, que quizás es la menos afectada, en este caso, de esa misma manera las rutas pasan por los barrios, por los sectores populares y todos tenemos derecho. O sea, lo que nosotros queremos es que el ayuntamiento, el consejo de regidores, nosotros vamos a someter ante el Consejo de Regidores y vamos a pedir al Consejo la, universidad como tal? la Federación como tal, pero también vamos a solicitar de, en este consejo directivo de que se asuma una posición y que se saque una resolución solicitándole al Consejo de Regidores y al alcalde del ayuntamiento, del ayuntamiento de que sea aprobada la extensión de esa ruta a la universidad por lo que esto implica. Hay varios factores que implica, primero, el estudiante podrá llegar con más seguridad a la universidad, podrá venir con, con un solo pasaje cuando sola cuando llegaba con dos, pero además eso brinda, no que resuelve el problema de inseguridad que hay en esa zona, sino pero que resuelve por lo menos un poco el problema de la inseguridad, porque la delincuencia ve que hay un mayor tránsito vehicular en esa zona y que hay personas... Eh, recorriendo esa zona y no van a caminar en tu pie, o sea que no solamente beneficia a la universidad como tal, los estudiantes, sino que va a beneficiar a la misma comunidad, porque ellos mismos podrán utilizar ese servicio para llegar a la, a la ciudad y hacer su diligencia, entonces en ese sentido nosotros no vemos cuál es la posición que tienen los choferes de la Ruta de la Libertad pero sí expresamos que nosotros queremos que esa ruta llegue hasta donde está llegando en este momento y vamos a someter ante el Consejo de Regidores una comunicación para que sea aprobada la extensión de esa ruta hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como puede ser otra ruta que beneficie a la colectividad, a los estudiantes, nosotros también podremos solicitar la extensión de otras rutas que lleguen hacia la universidad.